Estábamos reflexionando sobre el valor de la vida emocional y la vida racional y cómo lo veían los filósofos. Ayer nos quedamos en lo que era el medievo y hoy nos vamos a dedicar a ver lo que falta hasta la actualidad. Como ayer, tenemos aquí lo que sería la línea del tiempo y el resumen de todo el recorrido. Iniciamos nuestro recorrido en la modernidad, que va del siglo XV al siglo XVIII. En el siglo XVII encontramos el racionalismo moderno, representado por Descartes, iniciador de la filosofía moderna. Él vuelve al racionalismo psicológico, la idea de que es siempre superior la razón a la emoción, los sentimientos o las pasiones. Este racionalismo psicológico llega a su culminación con el movimiento ilustrado en el siglo XVIII. Algunos de sus principales representantes, como Hugh Mokane, reaccionan frente a a todo lo que había sido en el medievo el dominio de la religión sobre la filosofía y defienden el uso exclusivo de la razón para aclarar todo tipo de cuestiones en todos los ámbitos de la vida humana. Consideran que es la razón la clave tanto para el progreso y la civilización individual como colectiva, de modo que ven en la historia, siempre como causa de todos los males, el dominio de lo irracional y dentro de lo irracional las emociones, los sentimientos, las pasiones. Es la causa última de que haya habido guerras, violencia, persecuciones, intolerancia. Exaltación de la naturaleza. En el siglo XIX aparece el romanticismo, que es una reacción de carácter crítico frente a la ilustración. Uno de sus principales representantes es Nietzsche. El romanticismo significa la exaltación de la naturaleza frente a la civilización y de los sentimientos, las pasiones y... ...las emociones frente al dominio exclusivo de la razón. El romanticismo considera más valioso el sentimiento... ...porque es un saber primario e inmediato... ...frente a la razón, que es un saber secundario y e mediato. En el siglo XIX también encontramos... ...el utilitarismo representado por John Stuart Mill... ...que representa una síntesis entre... ...aspectos de la ilustración y del romanticismo. John Stuart Mill... Coge de la ilustración el valor de la razón para facilitar el progreso de la civilización humana, a la vez que del romanticismo elige lo que sería la defensa de la individualidad, de la singularidad humana, de la fantasía, de la imaginación, de los sentimientos. Llegamos al final de nuestro recorrido. En el siglo XX, la corriente más destacada es el existencialismo representado por Jean-Paul Sartre y su teoría de las emociones, que considera que son fundamentales para el desarrollo de la persona. Pero, sobre todo, las aportaciones que se han hecho desde la neurociencia. Malo y Mayer han desarrollado el concepto de inteligencia emocional. Si en la tradición de lo que era el pensamiento ilustrado, las capacidades y habilidades que se consideraban superiores estaban asociadas a la razón como el razonamiento lógico, matemático o el dominio del lenguaje, Salloway y Mayer nos hablan de otro tipo de habilidades que son fundamentales también para la felicidad humana y que complementan las anteriores. Estas habilidades son el saber gestionar y reconocer nuestras propias emociones y el dominar y saber gestionar nuestras relaciones sociales. Hagamos así este recorrido que hemos hecho viendo las diferentes maneras en cómo los filósofos han entendido la relación entre la vida emocional y la vida Racional. Son teorías que a veces se oponen entre sí, que a veces se complementan. La realidad sigue ahí afuera. Sois vosotros los que habéis de elegir cuáles de esos aspectos que ellos mencionan son realmente más valiosos y relevantes.